Tenemos un calendario previsto para la entrega de los trabajos. Mm, Iván, si me recuerdas, es hasta el 23 de julio, ¿no? De, ¿Es esa semana? 24. Me parece. Para la entrega de, de trabajos, por favor, eh, del 23 al 31 de julio para la entrega de trabajos, y a mediados de agosto está planeada la clausura, la entrega de constancias y una conferencia magistral. Eh, estamos tratando de programar esto, pero no tenemos todavía la fecha precisa. También hay otra, eh, otra posibilidad de cambio de fechas, bueno, no dentro de esto, ya quedaría fuera del seminario, pero forma parte de los trabajos del seminario, es una eh, presentación, una sesión de unos ponentes que no pudieron asistir, que tuvieron que cancelar ya en dos ocasiones, es pues el antropólogo Sosimo Hernández y dos compañeros de una comunidad maya de Yucatán. Entonces ellos este, probablemente sí se presenten, pero ya fuera pues, de, de, del marco ya del seminario, pero pero su deseo es, es seguir participando. En ese momento, cuando tengamos nosotros esas fechas, bueno, se les convocará para que asistan, este, o sea, extenderles una invitación ¿no? para que asistan. Y, y bueno, se está pensando en abrir este seminario el próximo año. De nuevo, una nueva este, emisión del seminario para tener una continuidad también tenemos propuestas para hacer el, del seminario permanente una cosa más pequeñita un seminario eh, más pequeño que lleve la continuidad en un ambiente más eh, horizontal ¿no? donde se hagan lecturas constantes y este, y el, y este seminario más bien se convierta en un curso especializado para el año que entra entonces, pues están esas propuestas. Este seminario realmente tiene un formato más de, de diplomado, de curso, y entonces el seminario sería en un, en un formato un poco más, más reducido, este, pero ustedes tendrán esas noticias, esa información. Vamos a terminar entonces con el bloque de investigación social cualitativa a cargo de la doctora Tania Campos Tomas. Y bueno, pues no sé si hay alguna información por ahí pendiente o alguna duda les puse en sus escritorios unas evaluaciones que hacen aquí en la Casa de las Humanidades para ir viendo cómo, este, cómo sintieron cómo vieron, cómo consideran tanto la participación de los ponentes de la organización, de las personas de personal en general y, y, este, y los servicios de la Casa de las Humanidades el programa en el seminario en particular, y bueno, la calidad de los ponentes, etc. Bueno, este, ok, hoy les dije la vez pasada, hoy va a estar un poco, eh, no, más que denso, condensada la información. Eh, la vez pasada, digamos, les platiqué un poco sobre las bases de la, de la investigación cualitativa, desde donde partimos nosotros. Pero, bueno, yo doy talleres y, y diplomados, el más corto es de 10 sesiones, con, con, con sesiones de 4 horas, entonces imaginarán que la cantidad de información es muchísima y estoy imposibilitada para entregárselas todas. Sin embargo, eh, ya les, les dejé aquí varios PDFs con eh, bibliografía que pueden leer, es bibliografía un poco densa que es así, o sea no, no es sencilla de leer, hay pocos eh, poca literatura sencilla sobre investigación social cualitativa, lo que es una es muy lamentable porque no es que no se pueda, sino que no lo hemos hecho, pues, ¿no? Que no nos hemos dado la tarea de difundir y de divulgar y de permitir que sea fácil de entender y no las cosas horrorosas que escribimos, pero bueno algún día lo haremos y hay personas que lo han hecho eh, les van a entregar también impresas, dos hojitas de un pequeño esquema porque voy a intentar hacer algo eh, digamos que no es lo más ortodoxo y apropiado en la investigación social cualitativa no hay fórmulas es decir, nosotros no tenemos un método preestablecido como el método científico tradicional una de las características de la investigación social cualitativa es que nosotros tenemos que construir método. De hecho, el, el libro que espero algún día animarme a escribir con todo esto se llamaría Construir Método, porque lo que nos hace eh, investigadores es tener la capacidad de construir método. Lo demás es lo de menos, de verdad, lo demás es lo de menos. Y entonces la investigación social cualitativa tiene que construir método. Cada investigación cualitativa construye método. No existe una, dos investigaciones cualitativas iguales o que sigan el mismo rumbo, el mismo camino. ¿no? El método es el camino, pues, el plan a seguir. Y nosotros lo tenemos que diseñar. Esa es la gran dificultad de la investigación social cualitativa, que nosotros no podemos aplicar un método prediseñar ¿no? ¿qué es lo que nos da eh, digamos seriedad o rigurosidad a las investigaciones cualitativas? es precisamente que nosotros al, no solamente construimos métodos sino que explique, explicamos cómo lo construimos es decir, son investigaciones cualitativas aquellas que son recursivas o reflexivas les llamamos también o sea, damos cuenta del objeto de estudio, pero también damos cuenta de cómo dimos cuenta del objeto de estudio. Sin esta última parte que les estoy mencionando, no tenemos manera de validar las investigaciones cualitativas. Eso es lo que nos permite validar una investigación. ¿no? La, la investigación social cualitativa eh, tiene varias características distintas de las que les hablé la vez pasada, pero hay una que no les mencioné que yo creo que es la más importante nosotros, los que nos dedicamos a la investigación social cualitativa con esta perspectiva desde un paradigma distinto es decir, desde el paradigma interpretativo crítico que condicionamos los cimientos mismos de cómo se hace investigación, etc. no lo hacemos por molestar Uf, parece que sí, pero no o sea, no lo hacemos por pelearnos con los investigadores y por decirles su método no sirve, o sea, no, no se trata de eso, porque de hecho el método científico tradicional tan sirvió que ha dado un montón de conocimiento entonces, ¿cuál, cuál es el problema? ¿por qué nosotros no trabajamos así si, si hay un método ya servido? bueno porque en el caso de las ciencias sociales nuestro objeto de estudio es un, un objeto de estudio bien particular, que es la realidad social. La realidad social no se comporta de la misma manera que una rana, pues. La realidad social tiene tres características fundamentales, que son las que impiden que nosotros utilicemos el método científico tradicional y logremos obtener resultados de verdad consistentes y generar conocimientos. La primera característica de la realidad social como objeto de estudio es que es dinámica. Todos los antropólogos o quienes se hayan acercado a la antropología habrán escuchado desde el primer momento la cultura es dinámica. O sea, si hay algo que decimos los antropólogos es la cultura es dinámica. ¿Esto qué quiere decir? Se mueve, cambia, no es estática, no se queda como está. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando tú tienes un objeto de estudio que se mueve? Pues que no puedes experimentar. Y la experimentación es la base del método científico tradicional. Lo que valida la ciencia tradicional es que tú puedas experimentar, repetir el mismo experimento varias veces y obtener el mismo resultado. ¿Qué pasa con la realidad social? que nosotros primero no podemos investigar, eh, experimentar por un asunto ético se supone, porque alguien lo hace y lo hace ¿no? pero vamos a suponer que somos éticos y no lo hacemos. pero aunque lo hagamos no vamos a obtener el mismo resultado jamás nunca nos va a dar el mismo resultado entonces esa es la razón por la que dice es que las ciencias sociales no son ciencias miren, yo les voy a bien honesta luego causa un poco de cuando digo esto, pero a mí si es ciencia o no me tiene sentido de sido o sea, yo ya llegué a su ¿Sí? porque creo que lo importante es generar conocimiento y cómo se valida ese conocimiento eso ya es otra historia ¿Sí? la investigación cualitativa valida el conocimiento de otra manera no de la forma tradicional ahora, la segunda característica de la realidad social como objeto de estudio es que es compleja, esto quiere decir que a pesar de que nosotros aislamos una de sus partes para poder estudiarla por obvias razones, cuando hacemos una delimitación, de cualquier forma no podemos olvidar que está relacionada con las otras partes, es decir, si uno estudia por ejemplo un ámbito político, ese ámbito político tiene relación con el ámbito económico, con el ámbito espiritual incluso, por, de creencias de la gente, o sea está relacionado con todo entonces no podemos creer que porque nosotros dimos cuenta de ese cachito de la realidad, dimos cuenta de la realidad ese es un error bien frecuente ¿eh? súper frecuente se, se hace análisis social o este, bueno chapucerías de análisis social en el Facebook, todos son expertos ¿no? todos hacen sus análisis ahora con las elecciones y demás, y uno de los primeros errores que cometen es ese creer que porque explican un pedazo explican la realidad ¿no? y nos dan sendas cátedras, luego organizan un, un congreso de, de académicos del Facebook este, a, ver qué, a ver qué nos resulta porque está canijo ¿no? Nadie, luego, luego hacemos los cora, corajes de los antropólogos, los sociólogos y los demás porque si eres astrónomo, nadie te discute, ¿sí o no? O sea, si eres físico este, de altísimo nivel, nadie te va a discutir. Ah, no, pero no seas sociólogo, antropólogo, politólogo, todo mundo te va a discutir. Todo mundo le va a entrar al, al quita y te van a dar lección. Entonces, quizá lo primero que tenemos que aprender es eso que nos van a enseñar cosas pues, y que nos vamos a tener que aguantar pero bueno eh, la tercera característica de la realidad social como objeto de estudio eh, a ver, espera, es, es dinámica es ah, es un objeto de estudio indirecto es decir nosotros no podemos acceder a lo que estudiamos de la realidad social de manera directa ¿cómo podríamos hacerlo, por ejemplo, con un conejo? ¿no? O sea, agarramos el conejo y ahí hacemos. Pero la cultura no es algo que podamos poner bajo un microscopio. Las creencias, la ideología, la idiosincrasia, todo lo que nosotros estudiamos no es tangible. ¿no? A lo mejor es tangible donde se expresa, pero lo que nosotros estudiamos no es tangible. ¿Qué es lo que pasa con esto? Que nosotros estamos obligados a acceder al objeto de estudio a partir de la interacción con otras personas. Imagínense el problema. O sea, ¿de dónde vamos a sacar que somos objetivos y demás? Si encima de que nosotros somos sujetos, como se nos expliqué la vez pasada, con todos nuestros rollos, llegamos a hacer una investigación con toda nuestra carga, encima... La información la vamos a recibir de personas que también son sujetos y que también vienen con toda la carga. Entonces, la información que produce la investigación social cualitativa no es objetiva, ni pretende ser objetiva, porque nosotros no pretendemos dar explicaciones. Nosotros pretendemos comprender la realidad social. Y comprender y explicar son dos cosas muy diferentes, por completo diferentes. Y no es objetiva, eh, no solamente no es objetiva y no buscamos que lo sea, sino que la información que produce la investigación social cualitativa es intersubjetiva, no solo subjetiva, sino habla de muchas subjetividades, porque están implicados en la investigación muchos sujetos. Y no es solo mi versión de las cosas, hay muchas versiones hay metidas. ¿no? elaboraciones sobre un objeto de estudio ¿qué es lo que hacemos nosotros cuando decimos voy a hacer un estudio por ejemplo sobre lo que significan los bordados de tal lugar por ponerles un ejemplo simple? nosotros nos disponemos a analizar un lenguaje pero ese lenguaje no es el nuestro ¿qué es lo que nosotros queremos hacer? analizar el lenguaje en los términos de las propias personas que tienen ese lenguaje es decir, lo que hace la investigación cualitativa es permitir o dar cuenta de la realidad del mundo según los propios actores de ese mundo, no según nosotros. Por eso nosotros decimos que producimos conocimiento descentrado, étnica y culturalmente. No conocimiento objetivo, sino conocimiento descentrado, étnica y culturalmente. Para la investigación social cualitativa es indispensable la idea de diversidad y de respeto a la diversidad. Nosotros sí creemos que nuestras versiones no son las únicas. Nosotros sí creemos que nuestra cultura no es necesariamente ni la mejor ni la única. Y por lo tanto creemos que vale la pena darle espacio a esas otras maneras de entender el mundo. Y yo sé, eh, luego luego es difícil, porque yo llevo muchos años en esto, de la antropología. Yo soy antropóloga desde la licenciatura hasta el doctorado, necia, así, ¿no? No este, aprendí. Entonces, cuando se está formado, por ejemplo, en antropología, o particularmente en antropología, para nosotros ya es como, como pues sí, ¿no? o sea, México es un país pluricultural diverso, qué maravilla existen diferentes realidades diferentes maneras de entender el mundo y lo vemos como muy normal y a veces a mí me cuesta entender que no es tan eh, conocido o tan aceptado ¿no? doy muchas clases con antropólogos, entonces claro oh, sí, sí, sí. pero cuando hablo con otros personas de otras disciplinas de repente me encuentro con que verdaderamente consideran que la verdad hegemónica es la que tiene que imperar y que si podemos desaparecer a todas las otras, pues mejor no lo dicen así abiertamente ¿no? pero este, pero esta idea de la homogeneización cultural persiste ¿no? desde el indigenismo hasta nuestros días este, este asunto de, ay, nuestro, qué, qué lindos nuestros indígenas. ¿no? Ya, ya de, de entrada, decir nuestros indígenas es cosificar a las personas. Es, no, es, no es darles el estatus de personas y, en condición de igualdad. Ya desde ahí, cuando la aunque la gente lo diga con muy, muy, muy buena intención, cuando dicen eso uno tiene que preguntarse cómo están categorizando en el lenguaje a otras personas. ¿no? O cuando uno ve que les parece muy padre, chichén pero ya no les parece tan padre que esté la gente vendiendo en los alrededores. ¿no? O que está bien padre el, el, el bordado y hay que lindos cuando vienen a vender, pero ya no está padre cuando vienen a protestar o sea, todas esas cosas tienen que ver con una postura respecto a la diversidad y la investigación cualitativa parte de la base del respeto a la diversidad con esto lo que les quiero decir es, cuando ustedes, oyen investigación cualitativa están pensando en técnicas cualitativas, ¿sí o no es cierto? la mayoría hacemos eso, ¿no? porque es lo que nos han enseñado pero investigación cualitativa no es nada más utilizar entrevistas abiertas, es plantear cualitativamente un proyecto de investigación. Entonces, lo que yo voy a hacer, retomando el inicio del que empecé a hablar, lo que yo voy a hacer es inusual en el sentido de que no tenemos recetas. O sea, yo no les puedo decir este es el formato, este es el método que ustedes tienen que seguir, porque estaría contradiciendo todo lo que, lo que es la investigación cualitativa sin embargo algunos de nosotros hacemos esfuerzos por tratar de esquematizar un poco para dar como una orientación o una guía ¿no? de, de cómo podría plantear un proyecto de investigación pero no es mi receta ni es ley la investigación cualitativa tiene que ser flexible esa es otra de sus características nuestros métodos y nuestro proyecto es flexible puede cambiar en el transcurso de la investigación, es deseable incluso que cambie, se da cuenta de los cambios, no se ocultan se dicen claramente y durante todo el proceso de la investigación podemos cambiar de estrategias de técnicas ¿no? un ejemplo que yo les doy a mis alumnos casi siempre es en el método tradicional de investigación, ojo no estoy hablando de científicos científicos eh, naturales o sociales, no, no nos equivoquemos. No estoy hablando tampoco de positivo, no estoy diciendo ay los positivistas, ese es otro error frecuente, porque hasta hay positivismo que ya no es el del siglo XIX, entonces vamos a tranquilizarnos un poco, ¿no? Más bien, estoy hablando de cómo dentro de las ciencias sociales este método científico tradicional no ha sido cuestionado, mientras que en las otras ciencias sí ha sido cuestionado, y cómo nosotros sí nos quedamos con el del siglo XIX entonces la diferencia sería eh, una, y esta es una historia real una, una chica que estudiaba una, un asunto que tenía que ver con la migración de patos a México que venían de los Europa. entonces en su proyecto de investigación dijo pues yo voy a asistir durante cinco años voy a seguir esta migración de los patos voy a ir a donde llegan para estudiarles, no me acuerdo qué cosa. Y primer año muy lindo, segundo, y al tercero los patos muy bien. Entonces, desde el esquema rígido, tradicional, que haces un proyecto, y que cuando escribes el proyecto parece que hasta te casaste, ¿no? que es peor que matrimonio, por eso es que hacen eso de ante ante proyecto 1, ante ante proyecto 3, ante, ante ante ante proyecto ahora sí, ya merito ¿no? y no se atreven a ponerle proyecto porque parece que dicen proyecto y ya ahí, lo van a tener que hacer así, no es cierto, la investigación cualitativa puede cambiar todo tu proyecto en este caso en, el, en, el, en la forma tradicional y rígida, pues acabó la investigación, chao ¿No? no llegaron los patos, ni modo dos años perdidos Qué terrible ¿no? porque en realidad es información que no hayan llegado los patos entonces en el esquema de la investigación social cualitativa lo que nosotros haríamos sería decir y al tercer año no llegaron los patos a pesar de que nosotros pensábamos seguir los cinco años al tercero no llegamos y por lo tanto cambió nuestra pregunta de investigación y nuestra pregunta de investigación ahora es por qué de nuevo, no llegaron los patos ¿sí me explico? no perdemos este tiempo, no mentimos tampoco, porque en este esquema super rígido que es el que sigue por ejemplo con así, ¿no? o sea, tú en el conacin metes un proyecto y tú tienes que decir de antemano, por ejemplo, cuántas entrevistas vas a hacer ¿no? y, y yo les digo a mis alumnos entonces nos ponen a jugar a la evidencia porque me han ido ni saben nada pero ya van a decidir cuántas entrevistas van a poder hacer ¿no? a nosotros nos sucedió con una investigación bueno, nosotros yo me involucro por solidaria la verdad es que no no la, no no la tenía que hacer yo ni la planeé yo pero una organización, una asociación con la que a veces yo colaboro que se llama Hombres por la Equidad hizo una, o se planteó metió un proyecto de investigación en el que eh, iba a hacer entrevistas con no sé, con 50 chicos eh, sobre paternidad adolescente lo metió al así muy bien, se lo aprobaron, padrísimo este, pero luego resulta que no, no logramos juntar 50 chicos que estuvieran dispuestos a dar entrevistas abiertas sobre paternidad adolescente porque resulta que en la paternidad, en la en, en la paternidad adolescente, las chicas son las que suelen quedarse ¿no? con, el, con el chamaco y asumir su maternidad, eh, en la mayor parte de los casos abiertamente, o la familia de la chica asumir esa responsabilidad. Pero la mayor parte de los chicos varones no. Entonces, no solamente no se hacen cargo, sino que tampoco tienen ganas de platicarlos, ¿no? porque no se hacen cargo. Entonces, a ver, consigue 50. Y el Conasid cuando se le dijo es que ya a la hora de contrastar con la realidad y de buscar, pues no se juntan 50, no, pues si no juntan 50, no. La nada, de regreso. O sea, en, en esa rigidez de no entender que una investigación puede transformarse en el camino. ¿no? Les digo a mis alumnos, vas a hacer una historia de vida y se te muere la viejita. A la mitad de la investigación ¿qué hacen? Y es serio, ¿eh? O sea, nos morimos de la risa, pero es serio cuando yo se los platico. O sea, hacen su investigación, ya llevan dos años en la investigación, historia de vida de la viejita, y catablum se murió la viejita. Tragedia. ¿No? ¿Qué hacemos? Bueno, hay los que de plano dicen, no, pues yo me invento el resto de la historia de la viejita. ¿no? Hay los que de plano dicen, no, pues yo entro en depresión y pues traigan las pastas. ¿no? Ya para vivir en... en he medicado el resto de mi vida porque esto acaba de ser una desgracia ¿no? pero la investigación cualitativa lo que, se, lo que haríamos sería decir y se murió la viejita y entonces tuvimos que idear otras formas para acabar de reconstruir su historia entonces incluimos las versiones de otras personas a partir de su muerte a lo mejor las narrativas, lo que escribía etcétera ¿no? la investigación cualitativa es súper creativa esa es otra de las virtudes que yo me encuentro, quizá la virtud mayor para mí quizá lo que hace que me sostenga yo en la investigación cualitativa es esa parte porque nos permite hacer muchas cosas y ser creativos. Yo a mis alumnos por ejemplo yo les permito este, no solamente les permito les fomento les ¿no? que si durante su investigación pintan por ejemplo pues que lo incluyan que no estén en ese esquema súper rígido que se lo permitan porque este asunto del paradigma tradicional es tan rígido pero tan rígido que tiene normas eh, hasta absurdas que no son importantes pues pero que nos sirven como para ejemplo. pregunta clásica Maestra, ¿cuántas hojas tiene que tener una tesis para hacer una tesis? No sé, pues depende de la investigación. Hay investigaciones que dan más, hay investigaciones que dan menos. O sea, eso de pensar que si tiene 99 hojas no es, y si tiene 100 ya es. Pues bueno, ¿no? Eso de pensar que la pasta tiene que ser dura color azul. pues esas cosas... Que a mí me parecen verdaderamente absurdas ¿no? dentro de este esquema. Que no tienen importancia, que tampoco pongo a mis alumnos a, a negarse a cumplir con esas normas porque no es una batalla que no vale la pena, digamos. Pero sí es muy sintomático de cómo ver la investigación desde esta rigidez absoluta. ¿no? O sea y entonces, ¿qué es lo que pasa? que investigar se vuelve una cosa horrorosa porque mata totalmente la creatividad y la ilusión y todo no y entonces ahí es cuando uno ve esos cubículos donde está el investigador llenando un montón de formatos del sistema nacional de investigadores ya, este, empolvándose ¿no? en la depresión Luego yo voy así a institutos, yo, yo soy muy rejega, entonces yo me manejo independiente y por eso me ven tan contenta y tan feliz, no, no le entro al SNI por deliberadamente por convicción y por congruencia, también política de mi lado, no jamás voy a pertenecer al SNI eh, y por eso estoy contenta uno va a muchísimos institutos y que te encuentras a los maestros que tienen gastritis, colitis y que se están muriendo y demás, pues por eso, porque están llenando formatos, porque están haciendo investigaciones en este esquema rígido que ya no es investigación que ya no te pone contento que ya no te hace feliz por supuesto que hay excepciones qué bueno y las celebro y que estén dentro del sistema haciendo cosas que generan conocimiento pero no son nada y el problema de nosotros o sea, de los que hacemos investigación social cualitativa con esta perspectiva es que consideramos que si seguimos haciendo la investigación como se está haciendo ya no vamos a generar conocimiento y el principal objetivo o la finalidad o la razón de ser de la ciencia es generar conocimiento, si ¿sí? o no es cierto entonces ya no estamos generando conocimiento porque en este esquema rígido se sigue un caminito lineal ¿no? en el que tú te haces una pregunta que no es una real pregunta de investigación eso se los explicaré en un momentito bien eh, que es más bien un axioma ¿no? una certeza del investigador y luego haces un plan lineal a ah, pues tales etapas y tales etapas y voy a llegar a tal resultado que es tu hipótesis y tu hipótesis no es una hipótesis sino una convicción y entonces lo que hicieron ustedes o yo en, las prim en mi primera tesis en la de licenciatura fue perder miserablemente mi tiempo nomás para decir que tenía razón vean ustedes ¿no? o sea, yo que decía en la tesis de licenciatura que decía eh, una figura que es el Judas el, el, en la Semana Santa se hace una representación y Judas Iscariote en, la, eh, en este lugar es el principal personaje, es una maravilla en la Sierra Alta de Hidalgo y mi hipótesis era es ¿no? la, la, la ignorancia es atrevida porque en ese momento yo no tenía idea de nada entonces eh, dije bueno Ay, pues mi hipótesis es que el Judas es un símbolo dominante según Víctor Turner. ¿no? ¿Por qué Víctor Turner? Pues porque era el único que me había leído y me dio más o menos, había entendido. ¿verdad? Y entonces dije, pues voy a usar pues, Víctor Víctor. Porque así hacemos las tesis de licenciatura, la verdad. ¿no? Y entonces hice todo mi proyecto y al final es, eh, ah, y corrobora la tesis. O sea, sí es un, ¿no? Oh, wow. ¿no? Entonces les digo a mis alumnos: si uno revisa estas tesis, resulta que todos somos genios. Todos. Todos tenían razón. Todos corroboran sus hipótesis. En las ciencias sociales estoy hablando. Qué raro, ¿no? Que todo, ¿Y han visto ustedes algún examen donde digan: y no, pues estaba equivocada mi hipótesis? Sería un escándalo, ¿eh? Además, porque no estamos acostumbrados. Entonces pareciera que decir no era como yo pensaba es malo, cuando también sería información en realidad. Pero yo no me imagino, a mí nunca me ha tocado un examen donde el alumno diga, donde el estudiante diga, y no, no tenía yo razón. Mis hipótesis no se corroboran, jamás he visto eso, todos corroboran sus hipótesis, todos tienen razón. Entonces si uno revisara qué es lo que pasa, o que desde el principio han seguido un caminito así como con... Eh, ¿cómo se llama esto que le ponen a los caballos? ¿no? y no veo cualquier cosa que pueda cuestionar mi hipótesis y llego a la conclusión de que soy genial y tengo razón o en el camino alguna enmienda hice, ¿verdad? o sea, la realidad se me impuso y me di cuenta de que yo no tenía tanta razón y entonces entré en crisis y entonces mi director me dijo no, pues cámbiale la hipótesis y vamos a hacer como que nunca pensaste otra cosa ¿No? ¿qué es lo que pasa con eso? se pierde información y el principal sentido de la ciencia es la información es generar conocimiento entonces yo quiero saber que te equivocaste no para decir este se equivocó sino porque tu resultado me va a enseñar a mí que por ahí no es pero estamos tan formados en el otro esquema